La jirafa, el mamífero más alto del mundo. La jirafa o jirafa camelopardalis es un mamífero herbívoro que junto al okapi forman las dos únicas especies vivas de la familia girafidae. Este animal es de origen africano y forma parte del orden artidodatilo, es decir, del grupo de mamíferos que son capaces de soportar el mismo peso en un solo dos de los cinco dedos es un animal muy veloz que puede llegar a correr hasta 55 kilómetros por hora en distancias cortas y 15 kilómetros por hora en distancias largas suele habitar en sabanas desiertos y bosques del continente africano la giraba es muy característica por su largo cuello y su pelaje moteado, con tonalidades amarillas y castañas. Pueden llegar a pesar hasta 1600 kilos en el caso de los machos, y 1000 kilos en el caso de las hembras, y en general miden entre 3.5 y 4.7 metros. Por ello, gracias a su gran altura, consigue recoger comida en sitios donde otros herbívoros no alcanzan. Su cola suele medir entre 75 y 100 centímetros, y sus patas pueden llegar a los 2 metros. Tanto sus afiladas pezuñas como sus fuertes músculos Ejercen como armas de defensa ante los ataques de los depredadores. Por otro lado, tienen dos cuernos en su cabeza denominados osíconos. A diferencia de las vacas y los ciervos, estos están recubiertos con piel y pelaje. Y no solo tienen dos, también presenta un tercer osícono nasal a modo de bulto entre los dos ojos. E incluso existe una subespecie jirafa camelo. Pardalis, Reschiliti, que añade dos o más inflamaciones rugosas en la parte de atrás de la cabeza, es decir, tiene cinco iconos en total, pero para qué sirven, bien, son útiles para defenderse los ataques, para el reconocimiento específico y para la termorregulación. Algo muy curioso es que no necesitan dormir más de dos horas. Tiempo que dividen en intervalos de 10 minutos a lo largo del día. Además, al igual que sucede con muchos animales de granja como los caballos, las ovejas, las vacas o los burros, la girafa también duerme de pie por riesgo a ser depredada. Esto no quita que no pueda recostarse sobre el suelo cuando están muy cansada. Otra característica muy curiosa también es su larga lengua, que puede medir hasta 50 centímetros. ¿Te imaginas cómo serán sus besos? Se alimenta de hojas, frutos y flores como la acacia. Y al igual que las vacas, se trata de un animal rumiente que cuenta con cuatro estómagos Así que, teniendo en cuenta que puede llegar a comer hasta 60 kilos de vegetales, su digestión es bastante larga. Por otro lado, según un estudio de la Universidad de Bristol, a la hora de comer, prefiere hacerlo acompañada de sus amigos o familiares. ¡Qué curioso! No obstante, deben estar siempre atentos porque en cualquier momento pueden ser presa de leones, leopardos, hienas, perros salvajes, africanos, o incluso cocodrilos. Las girafas son gregarias, por lo que pueden reunirse en grandes agrupaciones para desambular por pastizales abiertos, no obstante, suelen vivir en manadas de hembras emparentadas y sus crías son manadas de machos adultos no emparentados. Lo más curioso es que no todos los machos se pueden aparear con las hembras, sino los dominantes. Como se decide, mediante un combate de nombre besuqueo, en el que sus armas son los cuellos. Por otro lado, en el cuidado de las crías, las hembras son las únicas que se encargan de esta labor. Y al igual que muchos mamíferos, las jirafas dan a luz a pie, ¿Qué significa esto? Que las crías caen desde una altura de 2 metros. Vaya bienvenida tan dura, pero no os preocupéis, no tienen problemas para soportar esta caída. Es más, a las 10 horas de nacer pueden correr con sus madres sin problemas. Ventajas y desventajas de su alto cuello Una desventaja de su cuello tan alto es que le puede resultar difícil y peligroso beber en alguna zona donde haya agua, por lo que deben abrir las piernas e inclinarse en una posición incómoda que la hace vulnerable a depredadores. Lo bueno es que solo necesitan beber una vez cada varios días. La mayor parte del agua la obtienen de las plantas que come. Por otro lado, en cuanto a ventajas, podemos decir que tienen dos. El alto cuello le ayuda a vigilar atentamente a los depredadores con una amplia extensión de la sabana africana. Puede conseguir alimentos a gran altura que otros herbívoros no alcanzan. Cuando hablamos de la jirafa, siempre pensamos que se trata de una única especie. No obstante, existen siete subespecies que son muy parecidas físicamente. Todas ellas derivan de la única especie existente actualmente, la jirafa Camelopardalis. Desafortunadamente, ésta se encuentra en peligro de extinción, por lo que debemos cuidarla para que no desaparezca.